Que vamos a poner nuestro hábito de arena, nada más, para que esto, las cosas mejoren. Eh, está implícito en, este, eh, en esta consolidación de derechos sociales, económicos y culturales, el famoso derecho a la consulta, ¿no? que explícitamente se estableció este, y que yo ya decía que para que esto sea efectivo, eh, si no tenemos bien explícitos e identificados, al sujeto individual indígena como sujeto de derechos y al sujeto colectivo indígena como sujeto de derechos, el derecho a la consulta va a seguir dando y es decir, va a seguir corriendo tinta y saliva este, sin consolidarse. Entonces, eh, por lo tanto, los demás derechos, ¿no? eh, es decir, estos ¿no? de, de salud escuela, cuál escuela, con qué programas, qué profesores, bueno, eso se tiene que consultar. ¿A quién? ¿A aquellas personas en comunidades indígenas hablando, que sean indígenas, o sea, individual y colectivamente hablando. Eh, yo no destacaría nada más en, en relación con las características del derecho a la consulta, porque no, no se ha explicitado, al menos en los textos en donde yo he revisado que se habla de él. Es algo que... Eh, que también está en debate o estuvo en debate bueno, eh, ya se ha caído un poco el tema pero eh, en que eh, eh, si la Constitución reconocía eh, que si eran o no entidades de derecho público o si eran o no entidades de interés público bueno eh, el debate se hizo porque en la iniciativa se decía explícitamente que sí que eran entidades de derecho público y ya no se dijo en la explícitamente, en la iniciativa que se aprobó. Pero ¿qué es una entidad de derecho público? Una entidad de derecho público es un órgano del poder público. Es decir, es reconocer que los pueblos indígenas tienen autoridades. Tienen poder ejecutivo. Tienen facultades para crear sus propias normas. Tienen poder legislativo Y tienen facultades para aplicarlas. Tienen poder legislativo, eh, judicial. Eso sí se dice. Entonces, son entidades de derecho público. Aunque no se diga explícitamente que lo son. Por esas características que yo ya mencioné y que sí se dice. Entonces, por ese lado, repito, para mí eso es un falso debate. ¿No? Y lo que sí se dice explícitamente es que son entidades de interés público. ¿Y qué es un entidad de interés público? Eh, la Constitución establece que hay solo dos explícitamente reconocidos por el Estado dos entidades de, que son de interés público los partidos políticos y los pueblos indígenas buena parte de las críticas fue esa decir hoy oh, es que las, los pueblos indígenas no somos partidos políticos que se creen este, ¿no? O sea, este a ver, no, el reconocimiento como entidades de interés público significa que lo que hagan esas entidades nos interesa a todos que lo hagan porque nos beneficia a todos con todos los efectos que puedan tener los partidos, nos interesa a todos que existan porque la democracia nos importa a todos y el reconocimiento por los indígenas como entidades de interés público, nos interesa a todos que existan por el desarrollo cultural que implica es decir que practiquen sus propias normas, que practiquen sus propios idiomas, que desarrollen todo lo que culturalmente, que supongo aquí se discutido, implica una cultura. ¿no? Todo lo que hacen, en positivo me refiero, ¿no? este, idiomas, eh, organización política, eh, social, cultural, eso es de interés público, eso nos interesa a todos, que nuestros impuestos vayan. Entonces, no no veo, a veces bueno entiendo esas críticas que dicen, no, es que eso nos rebaja porque nos ubica a la altura o al nivel de un partido político bueno, creo que es una interpretación que no coincido porque el poder que tiene ese reconocimiento significa simplemente eso que como culturas nos interesa a todos que se desarrollen ¿no? entonces el eh, la moción de, entonces, cuando se aplique el derecho a la consulta como se debe aplicar si se toma en cuenta que también son entidades de interés público va a beneficiar a los pueblos indígenas ¿por qué? porque a falta de esta defensa o de este de la, a falta de utilizar este argumento en su defensa el Estado, entiéndase la autoridad federal o la autoridad local cuando busca eh, pues, eh, intervenir en genérico, que sea con empresas, o sea con programas, también, eh, de salud o de educación, este, es que es, es por su interés. Pero el momento es ese. Es que es por su interés propio. O sea, dicho desde acá. Pero dicho desde allá, hay que preguntarles. Y desde tu interés, ¿es necesario esto? Esta escuela, esta presa, ese es el, ese es el, el fondo, esa es el, el, el, la, la importancia que tiene el reconocimiento de ser entidad de interés público, que también les beneficie y que ahí está en la Constitución y que hay que hacer valer. Por último, el, ulti, el reto 5 sería consolidar los derechos de participación política. ...política de las mujeres al interior de sus territorios y al exterior, los de todos, en lo individual y colectivo... ...en los congresos legislativos, federal y locales, como aplicando los derechos de las mujeres indígenas... ...las acciones procesales afirmativas o de compensación y los principios por persona de discriminación positiva... ...y de suplencia de la queja en favor de los indígenas. El reconocimiento de esos derechos, acciones y principios no constituyen privilegios propios a los indígenas se han reconocido porque históricamente las mujeres indígenas en particular y los pueblos indígenas en general han tenido una situación de desventaja social y política y que en este sentido no constituyen derechos especiales sino derechos especializados como los hay por ejemplo para niños, jóvenes o adultos mayores eh, eh, lo, de, de, Podrían considerar que este es estos derechos en particular que destaco, por ejemplo, cuando me refiero a los de la mujer indígena, este, pues está implícito lo ¿no? que ya mencioné respecto a que los pueblos indígenas deben respetar derechos humanos. Se hizo explícito en la Constitución por, el, por obvias razones, es decir, creo, creo yo que no, no era necesario, pero el hecho que se haya hecho fue, recuerden, incluso... Eh, que en las leyes zapatistas hay una ley de mujeres indígenas en el sentido de que también al interior de las comunidades, en particular las mujeres pues sufren eh, la falta de respeto a sus derechos entonces que sea explícito no es gratuito eh, y yo también lo quiero destacar porque si es un proceso, repito, no solo ya, sino aquí, en cualquier eh, espacio público bien, es de respetar derechos de las mujeres eh, no se diga, ¿no? en las universidades se habla de que la mayor parte de los investigadores son hombres y hay un menor porcentaje mujeres. Entonces, bueno, es un reflejo ¿no? de, del sistema patriarcal machista en que todavía vivimos y que obviamente las comunidades indígenas también se reproducen. Eh, eh, por un lado, por otro lado, eh, la noción misma de. de, de de participación, de participación política eh, al interior pero también al exterior ¿no? es decir, en los congresos sea local o federales eh, es todavía un reto eh, en la iniciativa hasta donde yo recuerdo de 2001 en la constitucional de 2001 se establecía que se, se tenían que hacer redistritaciones electorales para permitir que hubiera entonces candidatos indígenas en los congresos, no a nivel local y federal. La reforma que se aprobó desafortunadamente, esto que tenía que hacerse a nivel federal y local en todo el país, se mandó esto a un artículo transitorio para decir que eh, eso lo tendría que decir el entonces IFE, y hasta 2006 eh, se, hizo una, se hizo una reforma para que 28 distritos electorales mayoritariamente indígenas pues se nombraran a nivel federal este, pues, 28 diputados indígenas al menos yo en esa primera elección hice una, un trabajo sobre esos, esos 28 que se habían elegido si eran indígenas o no y solo siete aceptaron que eran indígenas. Entonces, eh, la pregunta era, ¿hacemos una reforma para que al menos en estos 28 distritos, mayoritariamente indígenas, los partidos nombren candidatos indígenas, por esa razón, para qué asegurar que 28 al menos eh, diputados serán de, de, de, de origen indígena? Pues solo siete, ¿no? Eh, se, se autoescribieron como indígenas. Eh, en, la, en esta elección eh, ya obliga que al menos siete u ocho, no recuerdo bien, pero por ahí donde el número, ya al menos el INE obliga, pero ahora sí por, por norma, no, que los, los partidos nombren a personas que se autoescriban como indígenas. Bueno, eso para hablar que eh, el proceso en este, en este campo no, no ha sido todo lo ideal que se quiera, ¿no? Eh, los partidos ante esta, por ejemplo, imagínense, ante esta decisión del INE, eh, algunos se, se conformaron que porque les estaban imponiendo, no, los candidatos, este... Bueno, eh, yo hablé de afirmaciones positivas o de compensación eh, nadie en este momento por ejemplo eh, reclama o, o, o polemiza con, que el, con la regla de que 50% de los candidatos deben ser mujeres ciertamente no es ideal es decir, que sean los mejores deben ser los mejores algún día nos van a reclamar nuestros nietos oye abuelito, ¿por qué en 2018 tenían que nombrarse obligatoriamente siete indígenas? ¿O por qué el 50% tenían que nombrarse obligatoriamente 50 candidatas mujeres? Siendo que tenían nombrarse los mejores, ¿no? ¿Seas indígena o no? Se abrazo, ¿Seas hombre o no? Bueno, yo ya tengo preparada mi respuesta ¿eh? digo, espero estar vivo este... <risa> cuando me pregunten y le diré, mira, no, espérate, es que en ese momento las mujeres no tenían mucha participación porque las normas se lo impedían o a veces por otras cuestiones, a veces hasta sus mismos maridos ah, este, se los impedían y cosas así. Este, pues a los indígenas pues tampoco les sumaban en cuenta. Entonces, ven, ven son cuestiones que nos ha tocado vivir y, y tomar postura, pueden ser polémicas en este momento y lo van a hacer, ¿eh? porque repito es normal que por ejemplo ahorita los que tomaron decisiones hace 50 años pues saquemos la espada y cortemos cabezas así, ¿no? esos indigenistas, así asimilisionistas que sé. pero en su momento eran decisiones que todo el mundo aprobaba y ahora repito ya voy, ya voy. Este, ya son las doce. Tienen la palabra ustedes, por favor. Comentarios y preguntas. ¿Cómo ah, Sí, eh. No sé si hacemos como un eh, no, primer grupo no, no, no, de preguntas yo, no. o directo Ah, perdón, yo pensé que ibas a decirles eso, no, de una vez. <ríe> gracias, buena, buenas tardes ya. Eh, gracias, doctor, por toda su explicación. Yo he consultado algunas obras de usted, algunos videos incluso del de canal judicial en el cual participa respecto de la importancia del artículo segundo y me surgen dos dudas en esto que ha comentado. En el segundo reto, respecto a la autonomía municipal, a la libre determinación tan importante, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso del municipio de Cherán? Me parece un gran ejemplo que ha avanzado en esta libertad eh, municipal de libre determinación en, en cuanto a los servicios públicos, en cuanto al presupuesto, cómo se le asigna a este municipio en particular con su consejo de gobierno. No sé si usted tenga información específica del caso. Y la segunda en cuanto a la consolidación de derechos sociales, económicos y culturales, desde el que son considerados como entidades de interés público, haciendo esta comparación justo entre la otra figura que existe, que son los partidos políticos y que reciben financiamiento, ¿qué pasa con el financiamiento a esta otra entidad de interés público, que son los pueblos indígenas? Gracias. ¿En sí. bloque dijiste? Sí. Ah, okay. sí. Vale. Entonces, no sé quién más tenga... Por acá adelante, Miguel. Buenas tardes, eh, muchas gracias doctor por esta gran exposición. Eh, dos, dos preguntas concretas. Una sería, ¿en dónde encontramos los principales obstáculos entonces para ir avanzando más rápidamente en estos retos que usted acertadamente nos ha planteado? ¿Quiénes, dónde son los que están? obstaculizando este, este avance ¿no? que, que si bien es un proceso lento después de 500 años de conquista bueno, esa sería la primera pregunta la, la otra eh, en cuanto al eh, el segundo reto eh, donde esté eh, ahí me queda la duda de, de, de tratar de utilizar la misma terminología eh, de, de la del pensamiento hegemónico del, del derecho que, que en el occidente prevalece, ¿no? tratar de crear un tribunal algo similar a, a los que existen. Más bien, eh, no sé si a lo mejor tendría que ser otro tipo de algo nuevo, ¿no? Dentro de ese mismo, de esos nuevos sistemas, eh, dentro de los pueblos indígenas. No, gracias. Ahí atrás, a Rosy. Doctor, buenas tardes. Este, yo le tengo un especial cariño porque sus libros me han ayudado bastante, desde la metodología de la investigación hasta el derecho indígena. Eh, esta posición del derecho indígena contra el del derecho del Estado ha abarcado el área del derecho penal ahora con el nuevo sistema de, de, de, de justicia oral que se, este, que se impuso ya en, en el territorio y en el artículo 420 mencionan que eh, bueno, pues las comunidades indígenas ah, pueden solicitarlo o, o la misma comunidad o algún familiar de alguna persona que esté ya vinculada a algún hecho delictivo pueden solicitar que se eh, resuelvan los asuntos en sus mismos juzgados, con, sus mismas, este, con su mismo derecho. Entonces, hay en, hay en instituciones, por ejemplo en Puebla que es donde estamos estudiando nosotros, donde están consolidados juzgados, donde ellos este, bueno, pues se ha, ha, ha hecho, resuelven de todos los asuntos y entonces la pregunta es, ¿qué tan eh, viable es de esta aplicación del derecho porque incluso el código de procedimientos de penales dice que se, se considerará como, como cosa este, como la extinción del delito se extingue el delito en materia en este, en este procedimiento ¿qué tan viable será esto en, en cuanto a la eficacia de las normas ¿alguien más? Si no, entonces vamos a dar pie a estas preguntas y de repente esto motive para otras fotos. Eh, gracias por sus preguntas y comentarios. Eh, ¿Cómo está funcionando en la práctica el municipio indígena de Cherán? La verdad es que conozco. Este... Claudia es de Michoacán, debe saber. <risa> <risa> este, mira, a ver, pero me... me me atrevo a decir una hipótesis. Es decir, que una vez hecho el reconocimiento constitucional y jurisprudencial como tal, eh, yo no me imagino eh, al Estado de Michoacán eh, no canalizando el presupuesto correspondiente como un municipio más. ¿no? O sea, porque hasta ahorita yo no he leído, al menos, eh, alguna protesta en el sentido de que le nieguen el presupuesto. Este, entonces yo siento que han de tener un funcionamiento normal un principio como cualquier municipio en el sentido de, de la canalización del presupuesto por ejemplo ¿no? Eh, porque no he escuchado que, que haya protestas en ese sentido y la segunda pregunta de, en relación con eh, los derechos culturales y eh, tomar en cuenta el interés público en, en cuanto a, a, a, a su funcionamiento eh, financiamiento, sí, perdón, sí, tienes razón sí lo tienen los partidos y los pueblos indígenas no sé eh, eso es, a ver, sí, perdón, tienes razón, gracias este, es que mi letra es, es de doctor, ni, ni yo me entiendo <risa> este mira en la constitución para mí, la verdad no, no, no, no, no identifico bien porque no es mi área, si se dice en la constitución eh, que se establecerá un financiamiento particular en, en, el, en el artículo 2 sí, explícitamente, se establece que para garantizar los derechos del desarrollo, ese apartado B, de la Constitución, se, estable, se, se deben aprobar los presupuestos correspondientes. ¡Wow! O sea, eso para mí es nuevo y por algo se dijo, y qué bueno, pero la pregunta es, este, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado, desafortunadamente, eh, con, en este punto, que no se ha cumplido. Eh, hay un trabajo del profesor eh, Jaime Bailón, de la Comisión Nacional de, de, de, de los Derechos Humanos, en ese sentido, dio un seguimiento a la aplicación de este mandato constitucional y no llega ni a un 1% del presupuesto federal y a nivel local también, ¿eh? o sea, porque acuérdense que en la misma constitución se establece que eh, la materia indígena es materia federal y local, o sea, estatal y municipal. Antes eh, los estados decían, oigan, reclamos indígenas, vayan al INI, y ahora se diría la, la, la CDI. No, no, ya son responsables ellos también. ¿no? a nivel local entonces, sí, no, no, se, ha, no, se, ha, no se ha respetado este mandato, ¿no? es decir, para garantizar estos derechos, ¿no? desafortunadamente eh, la pregunta sobre los obstáculos para avanzar en, en la materia indígena y en sus derechos a ver pues yo como profesor llevo mi agua a mi molino, ¿en qué sentido? Eh, fíjense que el rechazo global que el EZ hizo a la reforma del 2001, pues evitó, desafortunadamente, pues, en mi caso, respecto a este tema, eh, mi postura, visibilizar aspectos positivos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ahí se establece que se tendría, se tiene, o ahí está el mandato constitucional que establecer un sistema nacional de becas para los indígenas. Dime, ¿qué pelo le pones a eso? Que un indígena desde preescolar hasta doctorado tenga una beca. Es eso. Es eso. ¿Cómo? No lo entiendo. Pero, repito, como se metió todo en que estaba mal, pues nadie ha dicho nada. Pues, por ejemplo... Otro, otro punto en ese sentido, y establecido ahí también, es que se debían actualizar o revisar, revisar y actualizar, los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, para incorporar el conocimiento indígena. En este país crecemos, eh, me refiero escolarmente hablando, sin el conocimiento de los indígenas. Yo que soy de Nayarit, en su momento, cuando, antes de que me interesara ese tema, me hubieran preguntado, oye, ¿cuáles son los indígenas de, de Nayarit? No, no sabía. Yo acabo de dar un curso en eh, principios de año en Puebla y les pregunté a mis alumnos, oigan, ¿ustedes saben cuántos pueblos indígenas hay en Puebla? No, ninguno sabía. <risa> este, entonces, eh, ¿qué digo, o sea, los obstáculos, yo como profesor. Diría, por un lado, ¿eh? Eh, que todos los programas y planes de estudio, desde preescolar hasta la universidad, incorporen el conocimiento indígena. Dicho genérico, ¿no? Su historia, su filosofía, su ciencia, sus religiones. ¿No están? Bueno, eso está ahí en la Constitución. Eso está ahí en la Constitución. Eso es positivo. Esto nadie no ha hecho. No se ha hecho. Entonces yo creo que, de entrada, ¿no? O sea, para mí soy académico, no, no son las armas. En todo caso son las armas académicas, ¿no? Es decir, eh, el rendecimiento, claro. cambiar los planes y programas de estudio. Eh, yo sé que eso va a, tomar más, va a tomar tiempo, pero prefiero eso a que estemos peleándonos como perros y gatos. ¿eh? O sea, porque ahí nadie va a ganar. Creo La otra pregunta sobre.. Eh, yo, yo sé que, que, que, que hablar de tribunales especializados y para indígenas es así como que hablar del juzgado indígena que existía en la colonia, ¿no? O sea, no, no, eh, lo mencioné. Es decir, no, la idea de eh, tribunales nuevos para indígenas eh, tiene que tener el, el, el, el perfil del siglo XXI, ¿no? Es decir, el contexto de respetar sus derechos propios, que sean integrados por ellos mismos. Tenemos el, el, el precedente... Eh, y esto lo relaciono con tu pregunta en Puebla eh, eh, de, del magistrado en asuntos indígenas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo eh, desde 1997 eh, es nombrado por los jueces indígenas del Estado eh, que, a, que lo avala el Tribunal Superior de Justicia y que es una persona que no es abogado que no tiene que, por qué ser eh, simplemente conoce el idioma y conoce el, el derecho humano. Ese es el perfil ideal. Eh, otro caso reciente eh, es en la sala, en una sala. Eh, en, en, en, aquí es como colegial. No, no es una magistratura de uno, sino magistratura de tres en Oaxaca. Y es un paso también. O sea, eh, cuando yo decía antes de eso en Oaxaca que eh, ...Quitana Roo había nombrado a un indígena en el poder judicial. Me decían, oye, profe, pero tú estás, estás, estás en Oaxaca, o sea, aquí somos 15 pueblos indígenas, allá es uno, y yo les decía, y, o sea, el problema está ahí, o sea, el reto está ahí, el, el reto es crear y, y solucionar el problema, ¿o no? Entonces, bueno, te digo, eh, ya al menos hay esta sala de tres eh, con este perfil, ¿no? Eh, relacionándolo con la pregunta de eh, Puebla, que en otros estados también se han creado al interior de los en Michoacán, en San Luis, en, en, en Chiapas, donde eh, recuerdo ahorita, eh, juzgados de indígenas con diferentes nombres, ¿no? de primera instancia, eh, juzgados de paz, etcétera, eh, en donde ciertamente hay indígenas que resuelven a veces eh, que, que son indígenas o a veces no son indígenas. Pero, pero sí con esta, con esta atención cercana a las comunidades. Eh, no es el perfil ideal, eh, es decir, eh, ¿por qué? Porque los criterios son los del tribunal, o sea, son los requisitos que se le piden a cualquier juez, que, que debe, debería tener cualquier juez. Y, y a mí me parece, que o al menos es mi propuesta, que lo ideal es que sea una persona nombrada por la comunidad que conozca el idioma y conozca el derecho interno eh, de la comunidad este, en este sentido por, les doy un caso ¿no? por ejemplo, en, en, que me consta en, en Michoacán eh, en un diplomado les puse esto y había los alumnos un, un joven que había ingresado de la facultad de derecho de la michoacana y que lo acaban de nombrar en un juzgado de este tipo y él eh, pues un poco preocupado. Bueno, cualquiera es preocupado, estaría preocupado, ¿no? Porque imagínense, recién egresado y decidiendo sobre mil cosas en, en la comunidad, pues cualquiera debería estar preocupado. Pero, pero en particular él, pues obviamente, ¿sabes? O saben, porque en las comunidades indígenas hay, un, yo diría, una práctica jurídica o cultural sana, es decir que no puedes nombrar a una persona para tomar decisiones para resolver conflictos si no es una persona de experiencia punto es decir, en general se entiende por experiencia, o al menos en los casos que yo, que yo he estudiado una persona que ya es casada una persona que ha tenido varios puestos una persona que ha demostrado que es honesta ante la comunidad ¿saben? En cambio un chavito que acaba de regresar no es porque no sea honesto no es porque no sea capaz pero perdón díganme dónde está la experiencia como ser humano me refiero saben entonces eh, es, es eh, el, el, te digo el perfil entonces relacionándolo con, con tu pregunta no y los demás eh, pues están afrontando estos casos no de quizá, eh, se nombran a personas que no es, tienen el perfil ideal para ese tipo, para tomar ese tipo de decisiones en las comunidades. Y la última pregunta en relación con, este, ah sí, bueno es lo que decías, no, es decir, eh, yo no sabía esto que mencionas, que se faculta a un indígena sometido a un proceso penal. A que si él decide que su instancia judicial, es eh, decir, indígena, eh, se lleve con él, lo se pueda hacer. Ah, bueno, la verdad no, no lo sabía, me parece bien, me parece bien, eh, ojalá todos lo sepan, en principio, porque, eh, pues, ya al menos se busca, espero yo, lo siento, que eh, se pueda llevar su proceso en su propio idioma, de entrada, que yo creo que ya es ganancia, este. Pero, y que, pero que te digo, tiene esa otra parte no es decir, que aunque por ejemplo el juez que me va a juzgar eh, sepa mi idioma, pero no sea la persona idónea en el sentido de lo que decía yo, pues no fue pronombrada por la comunidad este, no tiene esta experiencia yo diría, eh, política en el sentido de cargos, de haber tenido cargos de tener una cierta respetabilidad en la comunidad pues bueno, ojalá decida bien, ¿no? pero, pero al principio te digo, sí lo veo bien pero repito la, la, la viabilidad como lo, la que tú mencionabas pues está en función de eso no es decir, a ver eh, por lo que yo ya mencioné desde el principio eh, y Carlos en la presentación lo, lo destacó es decir, eh, el tema no es nuevo, ciertamente perspectiva histórica sí lo es pero yo sí creo que hemos avanzado eh, yo hablo como abogado que tengamos en la constitución el artículo 2, perdón, ¿no? pero es así, hace 15 años o 20 era así como que ilusorio, ¿no? o sea, imposible. Entonces que esté ahí con todos sus defectos, repito, relacionado no solo con este tema, sino en cualquiera, ¿no? porque el Estado de Derecho, como ustedes saben, no, no, no es eh, tan eficaz como tendría que ser, o debe ser en cualquier Estado de Derecho. Pues sufrimos eso, ¿no? De que no se apliquen como deben ser. Algunos sí, otros no, otros eh, a medias. Pero no hay que dejar, no hay que dejar, yo creo que este es un, un, un, este, un voto de, de ánimo para que el, el seminario, como dice ahí, sea permanente, ¿no? Este, para discutir estos temas y podamos seguir tratando de avanzar con las ideas. ¿Alguna otra pregunta? ahí atrás visa creo Sí. bueno pues buenas tardes a todos y a todas soy Larisa Ortiz de Movimiento Nacional Indígena y es la promotora de las controversias constitucionales ante la Corte cuando la reforma del 2001 entonces eh, quisiera hacer un comentario eh, general respecto a la presentación. En primer lugar, pues me parece que los, las propuestas que está manejando son muy interesantes, sin embargo me parece que pues dan para debatir muchísimo. ¿no? Eh, sobre el tema de la consolidación del individuo como sujeto de derecho, por supuesto que es todo un reto para, para el Estado. Y bueno, yo solamente pongo aquí en la mesa el tema para reflexionar permanentemente. ¿Qué tanto nos va a servir esta cédula de identidad indígena? ¿Quién la va a expedir? Y si eso no nos va a causar retrocesos, como en los últimos 30 años, donde el INI y después la CDI pues certificaba quién era indígena y quién no era indígena. Y nos sigue costando trabajo asumir, reconocer y ejercitar el derecho de la autoascripción. Yo ahorita hacía un símil y decía, es como seguir insistiendo que para demostrar que alguien tiene una diversidad sexual, porque estamos hablando de identidades, ¿no? O pues sea, hay que expedirle su cédula de diversidad sexual. O si alguien tiene dudas de que alguien sea mujer, pues que te cargues tu cédula para que demuestres que eres mujer. O sea, es un tema de identidades. Y creo que en términos generales puede resolver efectivamente un tema, no para los propios pueblos, sino para el Estado, que hoy por hoy no sabe identificar a una persona indígena. no Y bueno, en términos prácticos puede la célula resolver esto, incluso hay quienes proponen que desde el acta de nacimiento, ahí ya se especifique que es purépecha o etcétera, la identidad que a su manera pero digamos, a mí me, me, me da tema para reflexionar. Ahora bien, respecto a la reforma, bueno, primero la, los acuerdos de San Andrés, luego la iniciativa de COCOPA y finalmente lo que quedó en la Constitución, yo digo que hay que tener mucho cuidado con, eh, digamos, posiciones de decir que el Z rechazó toda la, la reforma, porque hubo posición política, efectivamente, diciendo no estamos de acuerdo con, con esta con lo que quedó finalmente en acuerdos en el artículo segundo, pero no porque estuviera negando todo lo que está ahí, porque gran parte de lo que está ahí es lo que salió de la iniciativa de la COCOPA, sino esos puntos específicos que creo que le dieron al traste a una cuestión que no se nos debe de olvidar. El objetivo o había dos, tres objetivos generales desde los acuerdos de San Andrés, era que hubiera una reforma constitucional que permitiera tres cosas. Una, un reconocimiento del sujeto colectivo de derecho que es los pueblos indígenas, que justamente va en contra de generarlo o de reconocerlo más bien como